Tazamawa Dio. Payawa yama, monai son hoy Pleno Páramo, aquí en el Cantón Cuenca, perteneciente a la provincia de la Suay, en este hermoso país del Ecuador. Este lugar se llama Parque Nacional Cajas y estamos aquí para iniciar un programa donde vamos a tratar de dar a conocer información consciente, información que nos permita vivir mucho mejor en este planeta estamos pasando por problemas muy difíciles muy lamentables que está experimentando nuestra humanidad y no nos podemos quedar atrás las personas que ya venimos haciendo estudios conscientes las personas que venimos identificando los saberes de nuestros ancestros las personas que hemos decidido emprender una revolución sin armas una revolución que viene desde adentro de nuestro ser, una revolución sistémica, como ha hecho Dios a los seres vivos que formamos parte de este planeta llamada Tierra Pachamama para el mundo andino. Aquí estamos, en este hermoso páramo, aquí estamos en la Laguna Patos, aquí estamos en el Cajas, y desde aquí les invitamos a formar parte de este importante programa consciente que busca el equilibrio del individuo, que busca una salud necesaria, indispensable para poder vivir mejor. Estamos en Churuto Pata, en la comunidad San Rafael del Cantón Cañar, y nos encontramos con este hermoso hermano, este hermoso amigo, este, Taita Yacha, un runahambi Tobías, y él es un, un sanador de esta comunidad, es un hombre a quien la gente recurre por las capacidades que va desarrollando a través del tiempo. Taita, Tata, buenos días, ¿cómo está usted? Eh, buenos días, Taita, eh, gracias por visitar este. Eh, mi casa eh, se llama Nankaiwasi, Casa del Equilibrio. Eh, estamos para servir a la sociedad, a los que necesitan, a los cuerpos, a los almas, a las energías y, y esas malas energías que vibran. En, en nuestras comunidades. Mi nombre es Tobías Falcón. Estamos para servir a la sociedad. ¿Cuánto tiempo te llevas desarrollando este camino? ¿Y ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo lo has heredado? Y pues eh, yo he heredado de mi, de mi progenitora, de mi madre. De mi mamá es, eh, es hierbatera o, o fitoterapista. Entonces, ella nos ha enseñado desde muy pequeño desde pequeño y, y así en el camino he venido un poco investigando, eh, tomando algunas experiencias, ya eh, sanando mismo, ¿no? Eh, también primero ¿no? en la familia, luego con las vecindades y ahora actualmente tengo algunos eh, seres que llegan de otras comunidades. Sirvo a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias más importantes que has tenido dentro de este camino? Eh, bueno, pues eh, como estamos en las comunidades campesinas, eh, los seres que vienen, eh, nos vienen es con diferentes enfermedades, eh, con desequilibrios de los cuerpos y también, por ejemplo, el mal viento. Es una mala energía que, que atrapa o que coge, decimos, en los cerros, en las quebradas, payabos, en los um, diferentes sitios que, que está eh, reposada ¿no? esa mala energía. Entonces, ¿Cómo le llamas a tu altar? Eh, bueno, me he puesto el nombre de altar. Altar, un espacio de sanación, un espacio... Eh, primero iniciaría con estas herramientas, que es chonta, eh, son pequeñas espadas que, que sirven para sanar sanar a, a los seres, al, al cuerpo, al alma. Es una chonta que la persona debe, debe eh, llegar a ser como, como esta chonta, ser duro, ser amable, ser eh, fiel a la vida, fiel a, a la sociedad. No desequilibrar de, de ese mundo maravilloso que está, eh, que está cada persona. Podríamos ver este bastón, por ejemplo, esto es un bastón de mando o, o el barayo el vara. ¿no? Entonces con esto energizo a las personas, a los seres que me vienen y también eh, nos eh, orienta en las energías, en las fuerzas de hacer la ceremonia ritual eh, de sanación en diferentes partes, ya sea en algún espacio, puede ser en cerro, también en alguna fiesta, en algún evento importante eh, de, de nuestra cultura. ¿no? el banco está eh, ubicado de acuerdo a la triología de la ceremonia ancestral inca, el Hananpacha, el Luku y el Caipacha. Eh, lo que es Hawanpacha, Hananpacha es... Eh, lo que es eh, el Padre Sol, sol la Luna, eh, lo que es eh, la cabeza, viendo mm -hmm. en cada persona, eh, lo que es eh, todo lo que está en Hanapacha, no Las de, de arriba, de, las aves. Las, las aves, mm -hmm. todas. Y, eh, incluso tengo un animalitos, todas. ¿no? Asimismo, las plumas, por ejemplo, mm -hmm. es para la limpieza, entonces también están en la parte de arriba. Y asimismo, en lo que es Caipacha y también puesto lo que es, son las piedras, eh, la chonta, eh, todo lo que está en la Madre Tierra, ¿no? ¿Tienes un crucifijo? ¿Un crucifijo de Cristo? Sí, también. ¿Representa el sincretismo religioso? Sí, también un poco eh, compaginado con lo religioso, lo que es eh, el crucifijo, lo que es eh, la persona, eh, algunas pequeñas estatuas, ¿no? Entonces, como el, alguna persona es... Eh, eh, entregado al, al Cristo, al, a, la, a la creación de la vida por Cristo, entonces por eso también tengo, porque alguna persona dice voy a poner la espelma a este santo, a este crucifijo, entonces por ahí también. ¿Alguna medicina se toma en tu, en tu ceremonia? En mi ceremonia sí, yo utilizo lo que es eh, eh, ayahuasca, eh, utilizo ajo, y también utilizo lo que es el, el ukupacha, todas las esencias, el agua, el fuego, entonces todo eso lo utilizo para sanar al, a las personas. Por ejemplo, en el fuego podemos poner eh, saumerio, entonces con ese, esa energía, ese saumerio, eh, la persona sana, se baña con ese humo, con ese, lleva a su mente, a su corazón, a su cuerpo. Eh, limpiar esas malas energías que tiene. ¿no? Aquí tengo el tigraidillo, sembré hace cinco años. Y esta plantita yo utilizo para eh, hacer agua en fitoterapia a los pacientes. Entonces yo les abono con, con materia orgánica o abono de, de cuy. Esto me ha dado algunos eh, eh, remedios, medicamentos para los pacientes. Esta plantita se llama Violeta. Esta planta también tengo hace cinco años. Eh, les eh, sembré por eh, por diaquitas o por la plantita. Y esto me sirve para hacer agüita para los pacientes eh, con tos, con, eh, con, la, con lo que están con la gripe. Entonces, buenas son las flores para. para la tos, también junto al tigrecillo tengo lo que es puleo, el puleo esto es eh, eh, yo utilizo es para las limpiezas, limpieza de malas energías eh, eh, mal vientos, para todo eso entonces esto también sembré, hace tres años eh, está igual con el tigrecillo porque siempre la planta es rastrera, entonces por eso sembré con otra plantita para que sea amigable, esté igual, ¿no? Es, es cálido, eh, también pues se puede hacer agüita de mal vientos, de malas energías, es también jijícama, hay algunos beneficios. Esto para infecciones eh, eh, se puede hacer en, en escaldado. Y se pone en, en la parte afectada, donde está moretón, donde está eh, golpeado, inflama, inflamado, digamos. Eh. Esta planta se llama arrayán. Esto para eh, sobreparto, para eh, pasado de fríos. Esto se puede hacer agüita, eh, también puede sacar el zumo y con ese zumo se puede fregar, puede sacar como esencia entonces esta plantita se llama violeta esta planta también tengo hace cinco años eh, les eh, sembré por eh, por o por la plantita y esto me sirve para hacer agüita para los pacientes eh, con tos con lo que están con la gripe entonces buenas son las flores para la tos de la misma forma tengo otra planta que es eh, oreja de burro, acá en Cañar llamamos con ese nombre. Y esto me sirve también para la tos, para eh, bronquites, neumonías, eh, eh, para todas esas enfermedades, lo que es eh, enfermedades de frío. También tengo eh, lo que es geranio blanco. Les utilizo para, eh, para lavados de algunas heridas, inflamaciones, infecciones. Esta planta es fresca. También para hemorragia nasales. Para todo eso les preparo con esta plantita. Una variedad de tilo. Esto también eh, nos eh, da beneficios eh, para hacer agua, para tos, para bronquites, para, también para limpiezas eh, de malas energías, eh, de mal viento, mal aires entonces, eh, esto les utilizo tanto en el agua y tanto para, el, para la limpieza. Esta plantita, lo que es Shiran, esta plantita también eh, nos eh, da ben, beneficios es para, para resfriados, para eh, pasado frío. Esta planta es, eh, es eh, neutra, digamos, entonces por eso sirve para eh, hacer aguas y también para... Eh, hacer machacados, sacar el zumo y el zumo se puede beber o también se puede fregar para resfriados, para eh, ricaidas, para todo eso. La plantita se llama cacto o san pedrito para sanar lo que es eh, de malas energías, mal, malas vibras, eh, salazones, todo eso y también para ver visiones, eh, a la otra persona qué, qué enfermedad tiene, cómo se puede curar. Entonces esto es una, una medicina muy importante, esta plantita. También eh, el ajenco este es una planta cálida. Esto también yo utilizo para, para limpieza o también para eh, tomar en infusión. Esto para cólicos, para... También por cólicos de aire, cólicos de comida, de bebida. Entonces esto es para, para purgar, para purgar, para eh, que salga toda esa, esa toxina que está en el cuerpo, eh, intoxicado. De eso yo les hago agua y les doy a los pacientes. La pimpinela. Esta pimpinela eh, da beneficios para para curar, sanar la pena, preocupaciones de colerín, de rabia, más es para las penas, estrés. Y esto se utiliza, puede ser en agua, en infusión, o también lo que es machacado, en fregado, sacar zumo y ese zumo dar al paciente. Y aquí otra plantita sábila, ¿no? Y también este, esta plantita... Está sembrada hace, hace dos años y ya está grandecita, ya eh, eh, tomado y dado haciendo medicamentos. Esta planta es fresca, es para los riñones, para el hígado, eh, también para infecciones. Se puede preparar eh, tanto el, el de zumo, o sea, el, la esencia y también eh, la cascarita. La cáscara se calienta y se pone en, en la parte afectada donde está inflamado en el parte del cuerpo. Esta planta yo llamo eh, escobilla. Entonces esto eh, es como una escoba que limpia a la persona. Yo utilizo para la limpieza de los, de los clientes, de las personas que están mal de salud. Entonces esta planta es energética y también es cálida, entonces eh, para que la persona sea cálida, sea amable, entonces limpio de malas energías con esta, esta plantita. dentro de mi familia, mi madre no era yacha, no era mamá, a raíz de la abuelita de, la, de mi madre. Eh, nosotros cuando éramos pequeñitas, mi madre era, toda la práctica de la parte era, ella realizaba, no había hospital, centro de salud, por ejemplo, mi madre eh, tiene 12 hijos y todo eso... Eh, el momento de dar luz, ella, ella sabía, practicaba, pero también ayudaba alrededor, dentro de la comunidad. Y esos conocimientos quedaron grabados en mi mente y a raíz de eso, toda esa vivencia, ese conocimiento quedó en mi persona. Yo cuando ya era señorita pues, cuando entré en el colegio, eh, todas esas ideas vino un poco más uh, grandioso y me, me gustaba bastante las plantas sembrarle de todo tipo plantas, plantas parte alta, plantas parte mediana y plantas bajas. Esta plantita hostiga yo utilizo más para curar a las personas estresadas. Es una planta sagrada y muy muy buenísimo, especialmente cuando cuando los pacientes vienen bien estresados y únicamente con la hostiga limpiada y con el baño a agua fría. Ha, ha dado unos buenos resultados, excelentísimos. Y también se toma también para inflamaciones, para muchas para infecciones, eh, haciendo ahorita en infusión. Para eso y utilizo esta planta diariamente por acá y últimamente estoy sembrando y más bien también estoy secando, estoy exportando también para los pacientes afuera del país. Las, las ávilas hermosas son muy importantísimo para mí porque esa plantita yo utilizo diario a, todas las, a todos los pacientes primero para empezar para hacer tratamiento a cualquier tipo de enfermedad yo le utilizo para hacer desparasitación o limpiar. Eh, gracias a eso hay buenos resultados, eso tengo que preparar con mi diabetes con otras plantitas, y yo más utilizo para eh, desparasitación a, a los pacientes. Todas estas plantitas, yo utilizo el clavel, el pensamiento, los zarcillos, o también dicen pena pena, son muy importantes para nervios, o para los estresados, para inflamaciones, para eso lo utilizo todo este tipo de plantitas, o las flores que tengo en mi lado. También este cuerito añengo yo siempre utilizo, es un animalito bien sagrado y también es protector de las energías negativas. Y por otro lado, también tengo para a los niños, le encanta, yo le coloco para el momento de hacer limpia en el, sobre el cuerito del añimo. Medicinales como la cardíaca, el poleo hembra, el, el clavel el blanco, el sachanís, el aleluya el llantén y la ruda para la limpia y esta planta siempre yo digo cura todo es una plantita matico que es un excelente desinflamatorio también tengo las plantas hojas de naranjas eh, para todo tipo de enfermedades yo tengo como coleccionado todo tipo de plantas y para poder servir a todos los pacientes o cualquier tipo de enfermedades que llegan cada hora o todos los días que vayan bien, muchísimas gracias. Es tratar de viajar por todo el ecuador buscando gente de sabiduría gente que, que, que se expresa de diversas formas y que con su aporte puede mejorar un estado anímico de cualquier individuo o sea mejor dicho con su aporte puede curar un estado de crisis o de conflicto que esté padeciendo un ser humano Mi nombre es Giovanni Delgado, tengo un nombre espiritual, yo soy Jariu Barquel. Nosotros estamos aquí en el Parque El Paraíso. Bueno, hoy nos ha caído la lluvia, pero sin embargo, no hemos renegado ante la lluvia, la hemos aceptado, ¿Sí? Y hay también un grupo de gente que está aquí a mis espaldas, donde están recibiendo eh, la sabiduría y el conocimiento. Bueno, les cuento que nosotros estamos de aquí ya algún tiempo, si no me equivoco. Estaremos ya casi unos 1, 8, 9, 10 años, digamos, aquí, impartiendo a la gente lo que son ejercicios conscientes, ¿no? ¿Sí? Lo que llamaríamos afuera en el mundo sería la parte de ejercicios psicofísicos, o sea, hacemos que la mente...